¡Hola! Soy Nicolás y desde 2020 vivo en Finlandia con mi familia. Este vídeo es el segundo de una serie de tres vídeos. En esta serie enseñaré cómo fue nuestra experiencia en Levi. Si quieres ver el resto del viaje, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Aviso, el último es el mejor. Pero por ahora disfrutemos del vídeo que grabé enseñando el Hotel Sir Fantastic de Lapland Hotels dentro vídeo. Bueno, ¡Buenos días chicos! Y aquí también hay un hotel de esta empresa, porque está por toda Finlandia, y este es un pueblo muy, muy turístico. Este hotel se llama Cantasti es el nombre, todavía no me lo sé muy bien, lo estoy leyendo que está por allá. Pero, eh, es por la mañana, todavía es de noche todo, porque estamos en enero y todavía pues no hay tanta luz. Pero vamos a desayunar, que hay un buen buffet de desayuno. Gracias. pequeño tour por el hotel este para que veáis cómo es y por si venís, pues que sepáis dónde aparcar y todo, ¿vale? Entonces, cuando vosotros vengáis, seguramente vendréis por esta calle y os encontraréis con este letrero. Pues aquí entráis y aparcáis, por ejemplo, aquí. Que hay un aparcamiento. Pero aquí es sólo para, por ejemplo, eh, ir a la recepción Que está por ahí eh, Llevarse algunas cosas para la habitación Porque para enchufarlo Tenéis que ir allí Entonces Aparcáis y venís por aquí Encontráis con esto, muy bonito Y esta es la recepción ¿Vale? Esta es la recepción Y nuestra habitación por ahora Está por aquí. Entonces, metéis aquí y busquéis la habitación que es. Las habitaciones que tienen la, las puertas un simbolito así. Entonces, por si no os acordáis qué puerta es, os acordáis del simbolito. Mirad las auroras. ¿Esto qué es? No sé qué es. Eso es un símbolo Sammy, no, no sé. Y esto es Entonces venís por aquí. Y ahora os hago el tour por nuestra habitación. Nada más entrar encontramos con este mueble. Que es un secador para la ropa mojado, entonces si tienes las botas mojadas las pones ahí, si tienes el chaquetón mojado, el gorro, lo que sea, los guantes los pones aquí y aquí se conecta, y esto lo tienen muchas casas después aquí tenemos cosas de almacenamiento pues aquí guardas tu ropa y todo, aquí tenemos la habitación que ahora os les enseño bien a detalle, ah, tiene una nevera ¿vale? esta zona de aquí y aquí tiene el baño. El baño es así, ¿vale? Tienes su váter aquí, su papel. La habitación tenía aquí su secador, tiene un espejo bien de tamaño. Y tiene su propia sauna. Una sauna muy muy pequeña, ¿vale? Y tiene un pequeño problema y es que el techo está muy alto. Y una segunda debería tener el techo un poco más bajito porque el calor se acumula arriba y esta parte se queda fría. Pero bueno, se, si se calienta bien, sí que está bien. Y ahora las piedras están, están frías. Y la ducha. La habitación está así, tiene aquí una cama. Aquí esto es un sillón cama. Y tiene unas pequeñas vistas afuera, ¿vale? Así, el techo de madera y si subimos por aquí nos encontramos con una habitación con tres camas. Tiene una puertecita por si hay niños, ¿vale? Y aquí está una cama, la otra cama y donde he dormido yo. Y esto es un mueblecito. Y tiene perchas. La habitación en la que nos hemos quedado este fin de semana no es tan lujosa como las que nos quedamos en el Skyo Unas Vara allí en Rovaniemi. Pero eh, obvio que hay diferentes tipos de habitaciones y, y de diferentes precios. Igual que también puedes elegir si ponerte la cena o no o cualquier cosa pues la puedes cambiar. En la web del, del, del oh, la Brand Hotels Pero bueno, lo recomiendo mucho porque eh, Es muy básico, ¿vale? Está bastante bien Lo recomiendo eh, También tiene camareros y esto Diferentes países, entonces Si por alguna razón tienes O pues estás comiendo lo que sea Y necesitas hablar con alguien No sabes inglés o algo, pues probablemente haya alguien que hable español o el idioma que necesites, si no sabes inglés ni finés. Pero sí, está bien el hotel. Ahora hablaremos sobre precios, tipos de habitaciones, ubicación y toda esa clase de cosas que hay que tener en cuenta si quieres hospedarte en un buen hotel. La habitación en la que nos quedamos es la Loft Room y está bien si solo la vas a usar para dormir y poco más. Una cosa buena que tiene es la sauna y la limpieza. Cuando llegamos la habitación estaba bastante limpia. Su precio varía entre los 209 y los 258 euros la noche en temporada alta. En esta habitación caben 6 personas. Hay una habitación más barata, la Standard Double Room, que va desde los 189 a los 236 euros la noche. Y la opción más cara es la Holiday Apartment 42 Square Meters, que cuesta entre 280 euros y 336. Hay más tipos de habitaciones, pero eso lo dejo en la cajita de la descripción en la web del hotel. La ubicación es muy buena, está cerca de las pistas del supermercado y Levi es un pueblo chiquitito, así que si necesitas algo seguro que lo tengas cerca. El desayuno es muy variado y te encuentras lo típico, desayuno inglés de eh, salchicha, habichuelas, distintos tipos de panes, mantequilla, jamón, pepino, cosas así. Y después también tienes la zona de dietas especiales que está sin gluten, sin lactosa y toda esa clase de cosas que pues no, no sé qué más te puedes encontrar. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. El próximo vídeo ya es el último de esta serie, el mejor para mí, o sea... Pero bueno, eh, yo me despido aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, voy a decir un poco por qué hemos venido aquí de viaje y eso. Vale, se llama así el restaurante y está en la placita esta, que tiene vistas a la montaña. Este es el spa, Dai and Spa. <música> Thank you.